Hola amigos de Youtube, vengo con un nuevo video tutorial de cómo descargar un editor de video sin marca de agua. Lo primero que deben hacer es buscar Shotcut Download. No le dan en el anuncio del principio, denle en el segundo. Bajen hacia abajo, ni modo hacia arriba. Les aparecerá modelos, le dan al que ustedes tengan yo en mi caso tengo Windows de 64 bits. deben descargarlo voy a pausar porque ya lo tengo así que les pedirá cosas términos condiciones deben en todo aplastar yes y next Bueno, aquí les demuestro cómo funciona. Sé que el video estuvo chafa como los juguetes chinos, pero lo hice ya que muchos preguntan con qué edito, además de Kinemaster, y por muchos digo dos. Tiene muchas cosas: puedes añadir audio, imágenes, vídeos, aplastando los tres puntitos que tiene a la izquierda abajo. Es solo una alternativa a Kinemaster. Si no quieren pagar, les advierto que no tiene efectos, o no sé, no lo he visto ya que formate mi compu. podrían poner los efectos en kinemaster y poner las voces aquí en este editor recalco que no he visto cómo poner efectos bueno así que les recomiendo este por no tener marca de agua pero si quieren tener los vídeos como el maúl guerrero no lo recomiendo pero si solo es un proyecto simple lo pueden descargar completamente gratis. Bueno gracias por ver está corto pero bueno no se hagan problema este solo es un video de lo que utilizo pero aunque en los demás pones muchas cosas este es gratis y no gastas mucho en el inicio de tu canal de youtube.